Y terminaremos viendo algunas de las metamorfosis y algunos de los catasterismos. Es decir que, como ya hemos visto, los griegos interpretaban que una gran parte de seres que existían en la Tierra o de las constelaciones tenían como origen seres humanos que habían sido transformados, metamorfizados por diferentes motivos. En este sentido vamos a ver concretamente algunos, no podríamos verlos todos, lógicamente, Vamos a ver algunos que me parecen bastante significativos y que plásticamente han sido muy bien tratados. Comenzaremos, eh, o sea, He seleccionado concretamente a Aracne, Dafne, Calisto, Eco y Narciso y Hércules. Vamos a ver un poco los motivos y las representaciones de cada uno de ellos. En el caso concretamente, Nea se venga eh, convirtiendo a Aracne, que así se llamaba la hilandera, convirtiéndola en un animal que se llama araña. Y entonces, como aracne era una habilísima tejedora, la araña sigue tejiendo, pero ahora como animal. Bien, pues, este tema lo retomó Velázquez en el famoso cuadro de las hilanderas. Las hilanderas tienen, como puede verse aquí, un doble nivel, o si se quiere, una doble mmm, secuencia. La primera son las hilanderas reales, es decir, las que están realmente hilando, aquí se ven los instrumentos, ¿no?, el telar, la rueca, etcétera, y las mujeres vestidas eh, lógicamente con las vestimentas propias del siglo XVII. Pero de fondo se representa la fábula de Aracne aquí vemos Atenea con el casco aquí vemos Aracne y en el momento en que Atenea destruye el tejido que, se, que había tejido Aracne y en el momento por tanto en que la va a convertir en araña. Entonces esto se presenta como se ve dentro de una hornacina y por tanto tiene dos fondos, un una primera, una primera línea, una primera parte donde están las hilanderas que están hilando y una segunda donde está el mito. Eh, concretamente, esto un poco más en detalle lo podemos ver aquí. Es decir, que eh, tenemos la misma secuencia, exactamente la misma, la primera y la segunda del fondo, eh, quizá con un poco más de detalle se ven aquí, lo que había representado Aracne en su tejido y cómo levanta la mano Atenea, precisamente para castigar a Aracne. Otro tema, preciosamente tratado por la plástica posterior, es el de Apolo y Dafne. Apolo persigue a Dafne, se ha enamorado de ella, quiere hacer la suya, y Dafne consigue, no consigue escapar, pero entonces consigue que la conviertan en laurel, con lo cual Apolo no consigue su efecto. Bien, este tema ha sido tratado, como vamos a ver, por diferentes autores, pero uno de los más famosos y plásticamente mejor expresado, es precisamente el de el de Bernini, que representa en escultura y como se ve, Apolo está a punto ya de, de abrazar a Dafne, que está contorsionándose para que no llegue Apolo a cogerla, pero en ese momento se está convirtiendo ya, y se ven los dedos convertidos ya en ramas y en hojas, ¿no? y el pelo incluso, es decir que se está convirtiendo en laurel, las, los pies lo mismo, y por tanto Apolo no conseguirá su objetivo. Aquí podemos ver el detalle de cómo las manos, los dedos, mejor dicho, se están comenzando a convertir en laurel y por tanto cuando Apolo ya la, la coja, cuando Apolo ya la abrace, será un laurel, no será persona y no podrá por tanto consumarse. Pero el tema también fue tratado por Tiepolo, como puede verse aquí. Y Tiepolo también hizo la misma representación, pero esto es pintura. Quiero decir que a mí me parece que es mucho más... Eh, preciosa la, la escultura porque se palpa mucho mejor que en la propia pintura no obstante de cualquier manera aquí tenemos el mismo el mismo motivo representado como se ve y, y, y precisamente a Dafne ya en el momento de su conversión en Laurel también fue motivo de inspiración para Pusen y aquí también vemos la misma idea con un paisaje muy bucólico muy típico de Pusen pero fundamentalmente lo que importa resaltar es esta este tema, el tema de Dafne y Apolo, y Dafne convertida en Laurel, y Apolo la convertirá en su árbol favorito. ¿no? Esta es la, digamos, la conclusión del mito. Y aquí tenemos otro tratamiento por parte de Pusen. otra otro. otra metamorfosis, la de eco y narciso. ¿no? Entonces aquí vemos tanto. A pusen como acosie, por también toma este motivo como motivo de inspiración suyo, y aquí vemos concretamente cómo, efectivamente, Narciso ya yace muerto, y al yacer, o como yace, y claro, eco, entonces se convertirá en el eco. ¿no? Aquí vemos a Narciso cómo se asoma para ver su figura en el río, de ahí el narcisismo, no se, se recrea con su figura, y precisamente por esa belleza, esa belleza va a ser su, su desastre, su destino peligroso y pernicioso ¿no? eh, otro de los temas el de Calisto Calisto es una compañera de Diana Diana es diosa de la castidad sus seguidoras tienen que ser por tanto vírgenes, Calisto lo era pero Calisto en un momento, en un momento determinado es forzada es forzada por Júpiter y entonces resulta que con tan mala suerte como se recordará y que ya se ha estudiado que queda preñada, queda embarazada y por tanto lógicamente no puede evitar que progresivamente su vientre vaya creciendo de volumen. Esto lo oculta siempre que puede, hasta que en un momento determinado Diana la descubre. Aquí Tiziano representa justamente el momento en que Diana descubre que Calisto efectivamente está embarazada, como la sujetan sus compañeras y Diana, Diana eh, Artemis la castiga y la convierte en osa por haber incumplido el voto de castidad. Aquí tenemos el mismo tema tratado por Schiavone, es decir, dos pintores que toman este motivo como motivo de inspiración, eh, precisamente el, la metamorfosis de esto. Eh, aquí tenemos también el, el mismo caso, concretamente con Del Mazo y Rubens, ¿no? siempre como se ve aparecerá, mmm, aparecerán intentando cubrirla, intentando ocultarla. Del mazo tiene una, una iconografía muy parecida a la que hemos visto anteriormente. Rubens, un poco distinta, pero en definitiva siempre es lo mismo. Diana, ofendida por el, el, el acto in, involuntario, por supuesto, de, Cal, de Calisto, pero que así sí. ¿no? Y es convertida en la constelación que conocemos como Osa Mayor. Es decir, es convertida en Osa y Zeus la salva porque considera, igual que hemos visto con Hércules y todavía veremos un poco después eh, er, eh, Zeus la salva porque considera que claro eh, la pobre Calisto no ha tenido ni una, ninguna culpa como no ha tenido ninguna culpa no tiene por qué ir al Tartar, no tiene por qué ir al infierno entonces la convierte en una, en una constelación y puede verse perfectamente que la figura que forman las estrellas de la constelación de la osa mayor presentan precisamente la forma de una osa, aquí estaría el hocico las patas y la cola bien entonces, transformada eh, por catasterismo en osa es como la conocen todos los humanos y además tiene una importancia excepcional porque es, es fundamental para la noche y para los mineros eh, Hércules, que ya hemos visto, pues Hércules precisamente eh, es educado por Quirón, cometerá, como hemos dicho, muchos errores, pero Hércules tiene también... Mm, aquí vemos a Quirón en un fresco pompeyano, ¿no?, y Hércules, precisamente por su sus, sus eh, aquí tenemos también Quirón, en una crátera griega, y por haberse convertido, por ser un hombre sabio, educado, Quirón, a pesar de que luego no sabe corresponder, es convertido, como ya hemos visto anteriormente, al hablar de Hércules, en constelación. Y la constelación de Hércules, igual que lo que ocurre con la de la Osa Mayor, la, se representa, aquí tenemos todas las estrellas que cubren la constelación de Hércules, como ya hemos visto. ¿no? Entonces, la constelación como tal, la vamos a ver Aquí, ¿no? junto a la lira, ¿no? y aquí está concretamente la constelación de Hércules, precisamente convertido igual que um, Calisto.